Terminamos una reunión, como muy bien decía el colega, ya programada de la Junta de Seguridad Provincial, con integrantes del Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Ministerio Público de la, de la Acusación, Corte Suprema de, de Justicia y eh, integrantes del Observatorio de, de, de Víctimas, los familiares. En primer lugar... Eh, esta características de estas reuniones tomó sin duda un, una connotación diferente con, con el hecho que aconteció hoy. Eh, por la trascendencia que, que el hecho tiene, eh, no es distinto al que hemos tenido, a que hemos tenido en otras, eh, en otras ocasiones. Y en primer lugar y por unanimidad de expresión de todos los presentes, eh, se rechazaron las expresiones del ministro de Seguridad cuando tuvo esta poco feliz expresión de que en Rosario ha ganado el narco. Repudio total a esas expresiones. Todos y cada uno de los integrantes de la Junta siente que es una situación que podemos superar y que Rosario siempre va a estar en manos de Rosarinas y Rosarinas de buena fe eh, y no en manos de cualquiera de estas lacras que cotidianamente amenaza la tranquilidad y la, y la convivencia. Las eh, expresiones eh, de trabajo común, eh, desde las posiciones de cada una de las fuerzas políticas, con diferencias que hay, pero sabiendo que tenemos coincidencias para subir el piso de actuaciones. En el marco legislativo, en extraordinarias, con el envío de algunos, eh, de algunos proyectos para tratarse, desde la ley de emergencia hasta proyectos que Mejoran las posibilidades de prevención en, en las instancias delictivas. En el planteo hacia la mayor necesidad de presencia federal en la provincia de Santa Fe, mayor presencia no solamente de efectivos de las fuerzas federales, sino también de, de logística, de equipamiento, de vehículos, de recursos, para poder tener una dinámica de acción en el territorio acorde a las expectativas que se tiene del movimiento de las fuerzas federales. Mayor presencia federal en la respuesta de poder contar eh, con una estructura de justicia federal eh, que deje atrás los más de treinta y tantos años siendo la misma para enfrentar una realidad que cambió y un delito fundamentalmente que creció particularmente de la mano del narcotráfico y del lavado. Allí eh, queremos que tenga pronto tratamiento un proyecto de ley que presentaron todos los diputados nacionales por Santa Fe para darle una nueva estructura a la justicia federal en la provincia de Santa Fe. Esperamos que la próxima semana en la reunión conjunta de dos de las comisiones de justicia y de legislación penal pueda tener un dictamen favorable y ojalá también la Comisión de Presupuestos lo pueda hacer en el mismo tiempo para poder llevarlo rápidamente al recinto. Que se reúna la Cámara de Senadores, que tenga sesiones, porque están para tratar pliegos que ha aprobado la Comisión de Acuerdos. Que el Poder Ejecutivo envíe otros pliegos al, al Senado, que ya tienen la posibilidad de hacerlo con las ternas que se le elevaron. Y al Consejo de la Magistratura, para que también vaya llevando adelante las coberturas de las vacantes eh, necesarias. Esto sumado a la eh, materialización de un trabajo común en la constitución de un comité de expertos para el tema de seguridad que aportarán cada una eh, de las fuerzas políticas y de las universidades.